La situación geopolítica actual, pues la verdad es que llevamos una racha entre el COVID, el Brexit, que si Grecia, que tal, que todos los años tenemos algo. Lamentablemente ahora mismo, pues me imagino que para el pueblo ucraniano, pues es el momento más difícil que podido estar pasando y nosotros como inversores, pues al final tratamos de recordar a nuestros eh, clientes inversores poco oh, por qué invierten su patrimonio, que al final es hacerlo trabajar y que en un entorno que yo creo que más que nunca se está viendo la importancia de hacerlo trabajar porque una inflación del 7% es que tu, tu dinero en cuenta corriente pues, no deja de depreciarse año tras año, pero cuando era un 2 pues, no es tan llamativo, cuando ya es un 7 es mucho más. ¿no? Entonces, lo que sí que hay que tratar es de recordarles por qué estamos invertidos, eh, cuál es el, la razón de, de poner su dinero a trabajar y que evidentemente estas situaciones geopolíticas que nadie las desea eh, pues que son muy difíciles de predecir. Hoy está ahora mismo hablando el gobierno ucraniano con el ruso, tampoco sabemos si va a haber una solución al conflicto o no, pero bueno, también ocurre que la mayoría de este tipo de eventos y de pánico del mercado y de volatilidad del mercado, también para aquellos inversores que tienen un horizonte temporal más, el, más de largo plazo, pues yo siempre digo que, que en momentos de pánico siempre son oportunidades de inversión. ¿no? Entonces, nosotros un poco en función de la comodidad o no comodidad de cada inversor en la situación actual, pues le invitamos un poco a aprovechar esas oportunidades que también eh, vemos en este, en este entorno.